Decidan, si no, no, el los escucho. A ver, los señores que estaban reclamando el foro, escuchen un momentito, por favor. Ya. Eh, continúe. A ver. Ya, ya, el foro, este, bueno, aparentemente acá está 8 y 36, ya, entonces lo voy a modificar hasta las 11. Eso hoy mismo se vence hasta las 11. Lo voy a modificar únicamente la hora. Correcto. Profesor, termine de pasar el listo, Ya, por conforme, favor. conforme, conforme. Ya, la, conforme. El foro 12 de la semana 12 y de la semana 13. Ya, ya, eh, corrige ya, por favor, hasta las 11. Ok, ok, okay. Entonces, entonces lo voy a este, corregir y lo voy a enviar a la captura porque la vea también usted mismo en la hora. Ya, porque sí. yo, porque yo sí. programé los dos foros de martes 14 a las 12 a viernes 17 a las 23 horas, pero parece que, bueno, sí, sí. sí ya, entonces no, no parece... el no, viernes... Sí, en la, fecha. la fecha, sí está en 17, sino que la hora sí, hasta las 8, a sí. las 8 está indignado. Qué raro. Lo voy a modificar. Ya, ¿no? hasta las 11, conforme. Ya, ya. Okay, ya, okay, okay. ya okay. profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches. Profesor, a ver, dígame, dígame, dígame. Profesor, buenas noches. El alumno Laupa presente. Lo que pasa es que mi internet está que se va y se va, se va y viene. Gracias, profesor. Presente ya, un el momentito, Laupa, Laupa, Ya, un momentito, por favor. Ya, ya escucharon hasta las 11 de la noche, señores. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, Muñoz Cenice presente, doctor Muñoz Cenice. Ya. Navarro, Neira. Presente doctor, buenas noches. Obregón. Obregón. Presente doctor. Ya quería yo, ¿dónde está Obregón? Ahí está, pero aquí estoy. Mi cámara Palomino, por mi Palomino Cruzado. Buenas noches. Paredes Arevalo. Presente, doctor. hay? Quispe Copaja. Ramírez Rodríguez. Presente, profesor. Buenas noches. Este, Buenas noches. Doctor, este, Alfredo Quispe Copaja, presente. Ya. Quispe Copaja, presente, doctor. Rojo Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Romero Ramos. Sacachipana. Buenas noches, doctor Sacachipana presente. Un momentito mejor, un, un momentito. Salazar Ponce Salazar profesor. Ponce, presente, profesor. buenas noches Ramos. Samos Presente, profesor, buenas noches eh, Sánchez Portillo Santos Cunha Presente, doctor Sarmiento Chávez Sedano David Presente, doctor, buenas noches Serrano Rojas Presente, profesor. Y feliz día de padre adelantado. Un ah, Tito Yáñez. Presente, doctor. Tito Yáñez. Tito Uñape. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Valderrama. Valderrama. Valencia Ato. Presente, doctor. Buenas noches. No Valerio Miranda. Presente, doctor, buenas noches. Salud, acá, no, Vega no, no. González. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Velar de Huertas. Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Vilcabana Manayay. Presente, profesor, presente. Villanueva Robles. Ah. Yo pensé que Alex era un buen paso. Presente, doctor, buenas noches. Era un buen padre. Que te Sí, no, sí, está sí, por este niño, de escuchar, Presente, doctor. Buenas noches. Audio. No claro, claro, no le mando a la mierda, ¿no? Si ¿No no que ya... Es de audio, eso, audio Mónica. Están hablando lisuras. ¿Qué pasa? Como tío? de respeto, por favor. Mónica, por favor. Su Discul audio. Disculpen por las lisuras, pero sí hablo lisuras. Pero disculpen, no fue una cosa es que quería decir al público. Eso, Mil hombre, disculpas, profesor, a mis amigos, a todos los alumnos. Me disculpo, pero sí hablo lisuras. Con el país también. se llaman groserías. Yupanqui y Zúñiga. Presente, doctor. Ya te escuché, zúñega. Ya, doctor. Doctor. Sí. Me ha comunicado esto. la compañera Romero, Romero Ramos. Está de servicio. ¿Cómo? La compañera Romero Ramos. Está de servicio. En un momento y a esta clase. Doctor, cansa y Aguilar, no le escuché, no se podía activar mi audio, disculpe. Cansay y Aguilar, presente. Doctor, buenas noches. Bien, ¿Vais a bajar, a ver, Rudy? El sistema. Blanco Muñoz. Bueno, doctor. Campodónico. Doctor, Blanco Muñoz, doctor, se comunicó conmigo. Campodónico, no doctor. Buenas noches, doctor apodónico cansaya presente doctor buenas noches cuno garcía centurión condori estofanero Faustino presente doctor buenas noches estofanero Faustino Doctor, hay un compañero que se llama Richard Kiriai indica que se le acepte su ingreso. ¿Cómo? Hola, el compañero Richard Kiriai. Ya está en clase. ¿sí? Ah, perfecto. ¿sí? Muy bien. Loaiza. Doctor, presente. Loaiza Farfán Rudy. Mamani Ceballos. Martí Corena. Mera Pinto, presente doctor, buenas noches, Navarro, presente doctor Navarro y ¿Me ¿No dice que está en clases? Richard Kriay? Valderrama. Sí, está en clases. Yupanqui. Bueno. Empezamos entonces. A ver. ¿Qué grupo ves poner? Doctor, buenas noches. El mío, de Mogrovejo. Ya, a ver, cámaras encendidas, por favor. Con todo gusto. Voy a compartir, doctor. Ya. Que corresponde el poder público y sus elementos. Eh, pero sin antes eh, permitirnos el poder mencionar a los compañeros que han participado en este equipo. Quien les habla, Alfredo Mogrovejo. Eh, Mogrovejo Flores, Ángel Benito, Mogrovejo Flores, Miguel Ángel, Samos Lambruschini, Marco Antonio, Paredes Arevalo, Manuel Jesús, Díaz Ríos, Julio Francisco, Blanco Muñoz, Jordán Samir. Bien, entonces. Para hablar del poder público, primero vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a indicar que toda nación tiene un grado de organización. Este grado de, de organización se manifiesta a través del Estado. Todos sabemos que es el Estado, ¿no? Esto, eh, esto mismo se expresa de qué manera. Que es la suma de la sociedad más los poderes o el poder. A lo cual vamos a llamar la sociedad política organizada o una sociedad políticamente organizada, que viene a ser casi lo mismo. Eh, ¿Para qué? Para brindar el bienestar a todos los integrantes de esta nación, de este estado. Esto se ha ido en función al desarrollo social, al desarrollo político, al desarrollo económico. También hay un concepto moderno de este estado que, no, que, perdón, eh, que nos, eh, nos dice que el estado moderno es la sumatoria de los elementos sociológicos y jurídicos. ¿Cuáles son los elementos sociológicos? El territorio, la población. ¿sí? Y los elementos jurídicos, el gobierno y el poder. ¿Y qué es el poder? El poder es la capacidad de lograr conductas. Estas conductas van a estar reguladas, van a estar controladas a través de normatividad. Si nos referimos a los poderes públicos, realmente son los distintos poderes que tiene el Estado. Se rige estrictamente por un ordenamiento jurídico, que es la base de nuestro estudio y que es el conjunto de leyes, por el cual nosotros vamos a decir que existe un poder legítimo por el mismo hecho de que se actúa en conformidad a la ley. Entonces, ¿qué es el poder público en el Perú? Estamos viendo nuestra diapositiva y ahí nos dice, enfatiza, el Perú, el gobierno del Perú es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de la separación de los poderes. Y cuáles son estos tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, siendo cada uno de ellos autónomo independiente. Claro que tenemos que mencionar que hay otros órganos autónomos, por ejemplo, el Ministerio Público, que todos lo conocemos, la Defensoría del Pueblo, inclusive el Sistema Electoral, también el Consejo Nacional de la Magistratura, asimismo el Banco Central de Reserva, la SBS, el Sistema de Banco y Seguro, y también podemos mencionar al Tribunal Constitucional. Vamos a hacer un alcance de la normativa. ¿Qué dice el artículo 44 de la Constitución Política del Perú? Nos dice, asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior. Bien, un resumen corto. ¿Qué es el poder público? El poder público es la capacidad que tiene el Estado para obligar a alguien a realizar un acto determinado. El poder público es necesario para el funcionamiento de grupos sociales que confluyen en un espacio físico cualquiera. No olvidemos que esto tiene que estar eh, o está establecido de acuerdo a normas y... Eh, con su orden jurídico, ¿no? Eh, bien. Ahora, ¿qué conforma el poder público? En general, el poder público, aunque nos dice que se debe usar como poderes públicos, porque no es uno, son varios, Significa el conjunto de órganos e instituciones del Estado. Estas instituciones se agrupan en torno a tres diferentes poderes. Ya los mencionamos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Vamos a puntualizar. El poder ejecutivo, ¿qué hace? Desarrolla políticas de gobierno. El poder judicial aplica todas las normas. El poder legislativo crea y modifica las leyes. Por tanto. Para que exista una notoriedad. Debemos precisar. Que el poder público. Es coercitivo. ¿Por qué? Porque puede imponerse. Y nos dice en la diapositiva. Ya que puede imponersele a un individuo. Sin su consentimiento. También es externo. ¿Por qué? Porque proviene de diferentes instituciones. Autónomo, porque proviene de esas instituciones que gozan de una propia autonomía. Las características del poder público. Las sociedades, los grupos humanos que ejercen poder sobre los demás, pero teniendo en cuenta que van, van a ser influyentes. Por ejemplo, ¿en qué factores? Eh, en la religión, eh, en grupos económicos y en otros muchos uh, grupos, ¿no? Donde el poder público eh, está allí para garantizar orden y el buen funcionamiento de estas sociedades. Poder público y poder político. El poder público maneja a los actores políticos de una nación ¿Para, qué? para que puedan influir en la conducción, en la conducta de la sociedad. Mientras que el poder político, que está considerado como la lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan cargos representativos del gobierno, ¿sí? pero también hay otros, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que se pueden tener poderes políticos sin formar parte del Estado. Por ejemplo, ¿qué cosa? Los gremios, los sindicatos, los, eh, la sociedad civil organizada y demás. Bien, entonces, vamos a detallar el poder público. Vamos a darle pase a nuestro compañero Miguel. Doctor, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Eh, vamos a continuar la exposición, entonces, en la etapa, en la parte del poder público. Para esto, lo principal que tenemos que detallar aquí es reconocer que el Estado, justamente, esta organización social y política cuenta con instituciones, las cuales justamente van a desarrollar, van a emplear y van a aplicar este poder público. En sí, este poder público es la capacidad que van a tener, que tiene el Estado, justamente esta organización, que tiene para dirigir el comportamiento de los ciudadanos. Ya se ha comentado que es, en algunos casos es sin pedir una opinión, en muchos casos es una imposición inclusive, pero para guiar a qué? A que el Estado ejerza varias actividades y autoridad sobre nosotros, sobre los ciudadanos. ¿Para qué sirve todo esto, no este poder público? Sirve justamente para funcionar o hacer funcionar una agradable convivencia entre todos los ciudadanos. Para eso vive, en base, para eso existe este poder público, en base a la disposición de normas, de reglas, que eh, justamente van a regir sobre nosotros para llevar a bien todas las sociedades. Eh, y, ¿Y cómo así se ejerce este poder público? Principalmente en la base de los derechos fundamentales de la persona, como son el derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la libertad, a la propiedad. A la propiedad. Este poder público también ha sido definido por Weber, donde dice no es una entidad que ostente el monopolio de la violencia legítima. Pero pero más incidente, ¿no? Es aquí y deberíamos tal vez tomarlo siempre en cuenta. Montesquieu dice, ¿no? Nos dice nos dice que el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni tampoco ejecutarlas. Y el que ejecute no pueda hacerlas ni juzgar de su aplicación. Que el que juzgue no haga ni las ejecute. Es muy bonito. Este pensamiento, esta filosofía francesa es muy bonita. Lo ideal es que nosotros empecemos a aplicar. ¿Listo? Siguiente, por favor. Ahora, eh, al hablar del estado, eh, estado, el bien común del Estado, Estado como bien común, hablamos de ese carácter social, ese carácter, esas, esos parámetros, ese internamiento de nosotros como parte de esta sociedad en la cual vamos a plantear ciertas condiciones para el des desenvolvimiento de nosotros, ciudadanos. Eh, las condiciones materiales que nos sirven para el desarrollo económico, social, académico, político, así como también las condiciones espirituales, lo que se basa principalmente en lo que son valores. ¿No? Valores, cosa que estamos perdiendo en estos momentos. Este estado de bien común permite justamente hacer el bien a demás personas, a muchas personas. Por ejemplo, ¿no? Hacer en este tiempo de los friajes, por ejemplo, colecta de ropas y hacer donaciones. Eso es un estado de bien común. A muchas personas yo creo que no les gusta, porque dicen, ¿no? Estamos manteniendo a personas que no, que no laboran, pero hay muchas zonas que sí de verdad requieren apoyo, requieren recursos para poder ser compartidos. Lo que queremos aquí con este estado de bien común es permitir el desarrollo de nuestra sociedad, permitir el desarrollo de las personas y de alguna manera buscar, casi, no buscar, pugnar por tener una igualdad de condiciones. Ahora, para este estado de bien común, el estado promueve y defiende Justamente a la persona, a la sociedad civil y a las instituciones intermedias. Eh, también contamos aquí como los... Um, una atrás, por favor. La triple función del Estado. Esta triple función del Estado, principalmente, ¿no? ya sabemos que existen tres poderes. No podemos concentrar todo el poder. Entonces, para poder gobernar, para poder administrar, es, se han creado instituciones como son el poder ejecutivo, el que se encarga justamente de la administración de los recursos de nuestra nación, el poder legislativo, que es donde se emanan las leyes, eh, y el poder judicial, que es la parte jurisdiccional. Entonces, para eso vamos a proponer ¿no? al ciudadano, por ejemplo, por su bienestar, el ejercicio de la defensa e integridad territorial, el monopolio de la fuerza pública, las relaciones exteriores, la protección a la vida, las libertades que tenemos y de las cuales gozamos, que en algunos casos también abusamos. ¿no? Entonces, dentro de todo ello, de esto de los beneficios que tenemos para el ciudadano, lo que pasa es de que nos encontramos un tanto descontentos, porque muchas veces existen desigualdades sociales, desigualdades económicas, desigualdades legales o sanciones en desigualdad, etcétera. Entonces, seamos muy conscientes y siempre tengamos en cuenta que existen poderes a los cuales podemos apelar y a los cuales pueden regir a buen recaudo, tener a buen recaudo a las personas y darles estabilidad emocional, estabilidad en todos los niveles. Siguiente, por favor. Eh... Ahora, al hablar de los elementos del Estado, del poder público, principalmente tenemos que el Estado como una organización, dijimos, social y política, principalmente tiene que contener para sí, para desarrollarse, obviamente una población, un pueblo, una nación tiene que tener. Y si tengo un pueblo, tengo una, un grupo de personas que pertenecen a mí, entonces tengo que ostentar también un territorio. En este caso, ¿no? tenemos el territorio. Las, uh, el millón 285 mil 215, 215 kilómetros cuadrados de territorio que nos permite justamente desarrollarnos como peruanos y permite también hacer qué cosa? Un gobierno, ese poder político, un gobierno que permite justamente llevar a las personas a un desarrollo adecuado, alturado, y eso permite un desarrollo total del Estado un desarrollo de todos los pueblos como nación también. Todo ello obviamente que va a estar regulado por justamente lo que hemos visto por los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Eso es todo lo que tengo que decir, doctor. Muchísimas gracias y continuamos con la exposición. Vamos a invitar al compañero Manuel Paredes, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches también con los de la sala, con los compañeros. Vamos a seguir con la exposición eh, en esta oportunidad de lo que voy a hablar es sobre el poder público en el Perú y su legitimidad. Eh, ¿Qué me dice de la legitimidad? Un poder es leg legítimo cuando tiene la potestad de mandar y de ser obedecido ¿no? para su legitimidad. El poder tiene que cumplir un conjunto de reglas y de procedimientos, así como atravesar una serie de instancias que lo dotarán de autoridad ante sus gobernados. ¿no? Eh, si hablamos de legitimidad hoy, modernamente, pues, para llegar al poder se hace democráticamente eh, y es una manera legítima, ¿no? aunque muchas veces equivocamos en, en ir y dar nuestro voto. Mientras que en el sistema político antiguo persistía la monarquía, la siguiente, por favor, compañero. La, la constitución de 1993 fue establecida inconstitucionalmente, ¿no? sin embargo, pues es la, la que actualmente rige la precaria democracia peruana. Sabemos que esa constitución se dio por un, un autogolpe de del expresidente Alberto Fujimori, ¿no? eh, juntamente con, los, con el apoyo de militares y, y civiles. Eh, el cambio de, de constitución es, por lo tanto, una re, reivindicación diafanamente válida, ¿no? con el fin de estipular un nuevo pacto social que surge de un poder constituyente legítimo, democrático y plurinacional. Sería bueno el cambio de, personalmente de la constitución. La siguiente, compañero. Finalidad, finalidad del Estado. Eh, tenemos pues el Estado Bien Común el, y las funciones. En el Estado del Bien Común, que nos dice brindar bienestar general y seguridad pública, pues también una seguridad ciudadana, ¿no? donde promueve una justicia cercana y eficiente donde mejora el sistema de infraestructura. Y las funciones, pues, eh, como ya anteriormente ya lo, lo mencionó nuestro compañero, legislativa, gubernativa, jurisdiccional y administrativa. Ya sabemos que la legislativa es pues, de donde intervienen los el Congreso, de modificar y derogar leyes. La gubernativa pues, es del poder de este conjunto del conjunto del Estado. Y la jurisdiccional pretende poder resolver este conflictos. La administrativa, eh, como nos dice la ley 27444, que toma decisiones adoptadas por, los políticos, por las políticas públicas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Esa es mi parte, eh, doctor. Doy paso a mi compañero. Muy bien. Le invitamos al, al compañero Ángel Magoejo. Correcto. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Una vez más, vamos a continuar hablando de estos tres poderes del Estado. Es decir, el poder público se divide en tres partes, diremos en tres ramas, que es el poder ejecutivo, ya lo conocemos, el poder legislativo y el poder judicial. En estos días, por ejemplo, hemos visto en el país que hay un, eh, diremos, una confrontación entre dos poderes. El poder ejecutivo, que está encargado a Pedro Castillo, y el poder legislativo, donde se están haciendo algunas modificaciones de la Constitución negando que lo haga el Ejecutivo. Es una confrontación de poderes, pero no debería ser así, deberíamos tener los tres poderes públicos eh, caminando de la mano para sacar al país adelante. Pero vemos que la Presidenta del Congreso también tiene sus puntos de vista y también tiene sus ambiciones porque ha pretendido, por ejemplo, en estos días incrementar el eh, la acción parlamentaria eh, con un mes más por lo menos de legislatura ampliar la legislatura pero no se lo han permitido porque ella termina su periodo ahora en julio entonces quiere también gobernar más ¿no? el presidente Castillo hoy día está en problemas con la fiscalía también tiene dificultades y también quiere sa salir de este, de este problema de confrontación de poderes por otro lado el poder judicial eh, seguramente está esperando también que los procesos que tiene Pedro Castillo lleguen al Poder Judicial desde el Ministerio Público y vamos a ver posiblemente eh, por primera vez a un presidente procesado en el banquillo de los acusados. Son problemas naturales, pero que el Estado es en conjunto estos tres poderes y los vemos enfrentados en este momento. Vamos a hablar primeramente del Poder Legislativo. Este Poder Legislativo eh, se encarga de elaborar leyes, de modificar leyes, de derogar leyes y también de fiscalizar. A la ¿No? Este Congreso reside eh, y está organizado, eh, integrado y, y es elegido por el pueblo cada cinco años y está integrado por 130 congresistas en una sola cámara. Ahora, por eso se llama unicameral. Se pretende también, ya se ha propuesto con un proyecto de ley, la bicameralidad pero esto todavía no surge porque se ha vuelto tan impopular el Congreso que la población peruana no quiere saber nada con este tipo de cambios porque además incrementaría el presupuesto de la República. Si no conocen ustedes, se, se tiene un 1% del presupuesto general de la República para pagar a estos 130 congresistas, que es un montonal de dinero. Y si se incrementa, se ha indicado que podrían ser 60 más, serían 190. Algunos indican, no, de los 130 sería disminuir 30 para que queden 100 eh, congresistas como diputados y 30 senadores. Bueno, hay varias propuestas, pero se pretende la bicameralidad porque se ve que hay leyes que se están aprobando eh, totalmente antidemocráticas, inclusive al margen de la constitución política del Perú. La, única modific la última modificatoria que pretenden, por ejemplo, es modificar. 50 artículos de la Constitución. Es decir, se habla de un poder legislativo autocrático que quiere gobernar por encima del Poder Ejecutivo y por encima del Poder Judicial. Pasamos a la siguiente, por favor. Hablemos ahora del Poder Judicial. También tiene sus problemas, ¿no? Este Poder Judicial es un órgano del Estado que se encarga de administrar justicia mediante órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son estos órganos? La Corte Suprema, que está en Lima, todo está en Lima, las Cortes Superiores en cada región, ¿no? los juzgados mixtos y especiales en las provincias y los juzgados de paz también en los distritos y se registra un organigrama bastante inmenso y cada vez aumenta porque hay necesidad de eh, administrar justicia en todo el Perú y en algunos lugares, inclusive donde antes no había, ahora sí tenemos juzgados, y acompañados también del Ministerio Público a través de las fiscalías. El Poder judicial es el encargado de la Administración de Justicia, o sea, de interpretar lo establecido en la Constitución y también en las leyes para hacerlo valer, y esto implica evaluar casos, llevar adelante investigaciones, imponer sanciones y otorgarle compensaciones a quien le corresponda. Este poder suele estar constituido por un árbol jerárquico de tribunales y jueces designados generalmente por el poder legislativo o el ejecutivo o estructurado en distintas salas o cortes a nivel nacional. Vamos.